Mi nombre es Héctor González, yo soy el director de la organización Deporte para el Desarrollo y eh, vamos a conversar hoy sobre el tema específicamente del deporte social y sobre nuestra organización, sus orígenes y eh, cómo hemos logrado sostener un proyecto de este nivel en Latinoamérica. que es Deporte para el Desarrollo? Deporte para el Desarrollo como corriente de trabajo, digamos, es todo aquello que utiliza, todo aquel proyecto que utiliza el deporte como un mecanismo para generar desarrollo social, es decir, es toda aquella aproximación desde el deporte que no solo contempla la competencia o digamos el entretenimiento, o no solo apunta a un tema profesional, sino que también eh, apunta a un tema de desarrollo personal o colectivo, es decir, que el deporte como herramienta de desarrollo social o cuando se utiliza como herramienta de desarrollo social, lo que busca son fines de impacto social y no necesariamente fines, digamos, económicos o de alto rendimiento, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo nace la organización Deporte para el Desarrollo? Deporte para el Desarrollo nace hace ocho años eh, y básicamente es la respuesta a una inquietud de una pregunta que nos estábamos haciendo en ese momento y era ¿qué está pasando con el deporte en Latinoamérica y qué necesita pasar con el deporte en Latinoamérica? Para, el, para Latinoamérica el deporte, en algunos casos el fútbol, en algunos casos el béisbol, en algunos casos hay muchísimos deportes, pero en general el deporte es el mecanismo más popular entre las familias y eh, algo importante es que no es, un, un digamos, es, es, es importante para cualquier tipo de familia, de cualquier estrato social, eh, es el espacio ideal para aprovechar el tiempo libre en principio y además es un espacio que genera bienestar y que genera eh, beneficios emocionales personales y comunitarios. Entonces, el deporte como herramienta de desarrollo social, en el caso de nuestra organización, nace en el año 2012, cuando decidimos generar una respuesta en forma de proyecto a un trabajo social que se estaba haciendo en una barriada, en una comunidad, en Venezuela, en Caracas específicamente. En ese momento, eh, había un proyecto que buscaba masificar el fútbol en el barrio. Y ese proyecto de masificación, que estaba orientado específicamente a lo competitivo y que quería básicamente fundar escuelas de fútbol comunitario, eh, necesitaba un complemento y ese complemento fue lo que nosotros que veníamos desde las ciencias sociales comenzamos a ofrecer. y Fue comenzar a pensar el espacio deportivo no solamente como una herramienta que permitiera que los niños la pasaran bien, que jugaran, que aprendieran, que eventualmente si alguno tenía talento pues pudiese eh, conectar con algún equipo profesional, sino que eh, al mismo tiempo comenzar a aprender, mientras hacía deporte, mientras jugaba fútbol en ese caso, comenzar a aprender temas que eran relevantes para su vida y temas que iba a poder utilizar una vez que el entrenamiento terminara. Entonces, eh, nuestro objetivo como organización es básicamente transformar la manera en la que se concibe el deporte en Latinoamérica. Y para eso básicamente trabajamos desde tres tipos de proyectos. ¿sí? los proyectos que están orientados a los entrenadores deportivos, a los coaches y que son proyectos que brindan procesos de formación para que esos coaches aprendan esos entrenadores deportivos o esos docentes de educación física aprendan cómo comenzar a utilizar el deporte de una nueva manera de una manera innovadora o incluso los que ya lo están haciendo tengan un, un soporte metodológico sobre el cual poder aproximarse y poder trabajar entonces eh, el deporte eh, dentro de lo que nosotros hacemos para formar entrenadores que es ese primer eje de acción tiene que ver con ofrecer herramientas, con ofrecer espacios de capacitación, espacios de profesionalización para muchos entrenadores comunitarios que pues nunca han estado, nunca han estudiado digamos fútbol o, de, o algún deporte en particular, sino que se han dedicado a trabajar porque les apasiona, porque... Bueno, porque básicamente estaban en la comunidad y tuvieron una oportunidad de, de generar algún ingreso económico o porque se, se en algún momento hicieron deporte de diferentes niveles profesional o en divisiones inferiores o lo que sea y básicamente están usando esa experiencia para devolver a la comunidad en forma de proyecto. Pero pocas veces el entrenador eh, tiene espacios para capacitarse. Entonces, eh, uno de los primeros ejes de acción tiene que ver con formar entrenadores. Luego, el siguiente eje de acción es directamente con los niños o niñas y es un eje de acción que está orientado a brindar herramientas específicas que lleguen a esos niños y que esos niños puedan aprender en el espacio deportivo y luego replicarlas en otros lugares como la escuela o su casa o su comunidad. ¿Qué tipo de temas trabajamos en esos proyectos orientados al niño o que van directamente al niño? Ahí podemos hablar de temas relacionados al liderazgo, hemos abordado proyectos de prevención de violencia, de resolución de conflictos, hemos, hablado, hemos abordado proyectos orientados a procesos de prevención de embarazo adolescente, por ejemplo, cuando estamos hablando de, de las niñas, hemos hablado de, sobre todo de la construcción de un proyecto de vida, porque al final del proceso, nuestra investigación teórica, de alguna manera lo que derivó fue en la, la conclusión a la que llegamos es que Mientras el niño tenga un proyecto de vida dentro y fuera del deporte, va a poder tomar mejores decisiones en lo que es el desarrollo de su vida personal. Entonces nuestra tarea con los proyectos con niños específicamente apunta a eh, darles herramientas para que comiencen a construir su proyecto de vida o para que visualicen su proyecto de vida si ya tienen algún avance y con ese proyecto de vida puedan tomar mejores decisiones. El tercer eje de acción tiene que ver con el trabajo hacia la política pública. ¿Sí? Nunca hemos trabajado directamente, digamos, como, o nunca hemos estado vinculados a algún área del gobierno o del Estado, porque al final somos una organización no gubernamental, pero sí hemos ofrecido espacios para que, el que las personas que trabajan en la gestión pública puedan aprender herramientas en el, para el proceso de diseño de proyectos deportivos sociales. En muchos casos, las alcaldías, gobernaciones o los gobiernos municipales eh, los gobiernos locales tienen poca experiencia y eso lo hemos también conseguido pues, desde, desde todo este tiempo que hemos trabajado, lo hemos visto en muchísimos países de Latinoamérica. Las personas que quedan a cargo del diseño de las políticas públicas deportivas en muchos casos están específicamente orientados a la alta competencia, al alto rendimiento. Y en la mayoría de los casos el presupuesto público de esas alcaldías o de esos gobiernos eh, no está... O no es suficiente para lograr procesos de masificación, profesionalización y alto rendimiento. Entonces, nuestra propuesta en, en el, ese, ter ese tercer pilar es básicamente abordar la política pública deportiva también con un enfoque social. Y ha sido nuestra tarea acompañar a algunos decisores, a algunos diseñadores de política pública para que aprendan cómo, cómo se ha ido haciendo. ¿no? Ahora bien, la pregunta que nos hacen como más recurrente tiene que ver con cuáles han sido los factores claves para lograr, digamos, como el éxito en este tiempo, ¿no? Y yo creería que el primero de los factores tiene que ver con la innovación. Nosotros hemos apostado por una metodología innovadora. Antes siquiera de comenzar a trabajar, nos dedicamos a hacer una investigación bastante amplia sobre cuáles eran las metodologías de deporte social que se estaban aplicando en Latinoamérica cuáles eran sus puntos a favor, cuáles eran sus puntos débiles y sobre ese aprendizaje construimos nuestra metodología. Entonces yo creo que una de las primeras cosas que nos ha hecho eh, llegar hasta donde estamos hoy tiene que ver con siempre estar innovando. Cuando comenzamos trabajando solamente trabajábamos con fútbol, luego entendimos que nuestra metodología era aplicable a otros deportes, comenzamos a trabajar con proyectos de rugby, comenzamos a trabajar con proyectos de básquetbol, comenzamos a trabajar con proyectos que incluían entrenadores de, que venían de las escuelas y que eran docentes de educación física. Y así poco a poco nuestra metodología se fue retroalimentando. Y yo creo que ese es el segundo factor. Siempre hemos entendido, después de cada proyecto, después de cada ejecución, que el proceso de aprendizaje constante de nuestra organización se tiene que mantener como un pilar. Entonces hemos aprendido básicamente a generar mecanismos de... de innovación interna y de repensar el proyecto, revisar los, los puntos que salieron bien, los puntos que salieron mal y aprender. La metodología que arrancamos hace 7, 8 años no es para nada la metodología que estamos ejecutando hoy en día, sin embargo y yo creo que ese es ya la tercera, el tercer factor clave de, de lo que hemos logrado es que aunque hemos evolucionado y aprendido y hemos innovado y hemos comenzado a rediseñar y a repreguntar y hacer cosas nuevas siempre nos hemos mantenido eh, entendiendo la importancia de eh, nuestros valores organizacionales De tener muy claros los valores de la organización Qué queremos lograr, qué queremos hacer en el tiempo Cuál es el impacto al cual estamos aspirando Y yo creo que en ese sentido eh, Nosotros hoy en día somos una de las organizaciones de referencia En el tema deportivo y social en Venezuela Hemos tenido actividades muy valiosas para el contexto venezolano Sobre todo porque el contexto venezolano Es un contexto de muchísima conflictividad pero el deporte es un espacio unificador, es un espacio lejos de disputas políticas, es un espacio lejos de disputas sociales y es un espacio que permite generar inclusión. Entonces para nosotros nuestros proyectos son muy importantes y, y también hemos tenido muchísimas opiniones positivas al respecto porque entendemos que el deporte genera inclusión social y esos procesos de inclusión social son súper necesarios para eh, sociedades divididas o polarizadas como la nuestra y como de muchas otras en, en la región. ¿Cómo hemos gestionado nuestra organización? Nosotros, como les dije hace un rato, somos una organización sin fines de lucro, somos una ONG. Sin embargo, hemos tenido muy presentes siempre las lecciones del mundo empresarial. Siempre hemos tenido muy claras que nuestros servicios tienen que ser sostenibles, que nuestros proyectos tienen que tener un plan de negocio, un plan económico que los avale y que los respalde. ¿Por qué? Porque ser una organización pequeña en países en crisis, en países con recursos escasos, de alguna manera te pone el desafío de tener que lograr sostenibilidad. Entonces nuestra sostenibilidad está básicamente apuntando a que lo que nosotros ofrecemos siempre se ve en forma de productos o servicios y siempre hay alguien que va a pagar por eso. Entonces, importantísimo que tengan claro que nuestra estructura es una estructura sin fines de lucro, pero que ha aprendido muchísimo sobre estructuras empresariales, cómo tener planes de negocio y cómo ser sostenibles económicamente. ¿Cómo gestionamos nuestro recurso humano o administrativo? Nuestro recurso humano y administrativo básicamente se sustenta en la idea de que tenemos staff muy joven, pero en el tiempo vamos dándole espacios para que adquieran experiencias y para que vayan acumulando conocimiento, para que vayan eh, de alguna manera creciendo junto con nosotros. Y en principio entonces esa ha sido una buena, una buena práctica, hemos, hemos logrado captar staff muy joven, con metas muy claras, con unos perfiles bien interesantes porque son perfiles que vienen desde las ciencias sociales, pero al mismo tiempo son perfiles que también están vinculados al deporte de alguna manera. Entonces, esa estructura de recursos humanos nos ha permitido ser una organización joven que tiene un espíritu muy joven, pero que al mismo tiempo ha trabajado sobre estructuras flexibles de manejo de recursos humanos. ¿sí? Eh, y sobre todo brindando muchísimos espacios para que salgan nuevos liderazgos, para que cada vez las personas que van adquiriendo tiempo y experiencia en la organización puedan llegar a ser líderes de proyecto puedan llegar a ser coordinadores, puedan llegar a ser director, ¿okay? ofreciéndose esa oportunidad de hacer carrera dentro de la organización y que hoy en día eh, tiene, por ejemplo, a todo el tren directivo de la organización, es gente que ha venido creciendo con nosotros en el tiempo. ¿Cómo manejamos nuestros recursos económicos? Hay muchas formas. En general, las organizaciones de la sociedad civil dependen mucho de eh, fondos o de donantes o de organizaciones que manejan recursos y que ofrecen, abren postulaciones para proyectos. Nosotros hemos apuntado a adaptarnos a diferentes circunstancias, a diferentes modelos de levantamiento de fondos. ¿Por qué? Porque nuestro servicio puede ser eh, un servicio asociado a una empresa, por ejemplo, que quiere incidir positivamente en una comunidad, pero también hemos apuntado a espacios de cooperación internacional, también hemos apuntado a que los mismos equipos profesionales deportivos inviertan en nosotros como una manera de sumarse a todo este tema social, sobre todo equipos que no tienen desarrollo social y que están interesados, entonces hemos sido el puente entre esos equipos deportivos y las comunidades y al mismo tiempo hemos también entendido la importancia de generar alianzas, porque no siempre vamos a tener la oportunidad de que alguien tenga recursos económicos y quiera aportar directamente, sino que en muchos casos nuestras alianzas nos permiten llegar a más comunidades, a más proyectos, a más personas, generar un impacto mucho más grande y eh, no están sostenidas sobre la base de que la gente se incluye en el proyecto solo con dinero. También es súper importante entender que hay gente que nos puede apoyar con recursos, eh, no económicos, sino materiales. Hay gente que nos puede apoyar con experiencia, hay gente que nos puede ayudar a llegar a otras organizaciones o a otras comunidades. Y toda esa gente es muy valiosa. Toda esa gente es muy valiosa porque esa es la gente que en el, al final del proceso va a hacer que tu idea sea sostenible. Así que ya para finalizar, quiero dejarles rápidamente un consejo si se quiere o, o una recomendación. Piensen en sus proyectos de una forma diferente. Pregúntense qué está haciendo el resto de la gente y traten de mirar lo positivo y alejarse de lo negativo de eso que está haciendo el resto de la gente. Véanlo como una oportunidad para innovar y atrévanse a hacer cosas que no se han hecho antes. Atrévanse a decir... Nosotros vamos a cambiar la manera en que, en que esto se está haciendo, nosotros vamos a incluir un modelo de negocio que es sostenible, nosotros vamos a eh, abordar la comunidad de una manera diferente y vamos a llevar las relaciones con los demás de una mejor forma. Así que bueno, espero que les haya servido este contenido, estoy a la orden para cualquier otra pregunta o comentario y muchísimas gracias por la invitación.